Hola, ¿qué tal? Pues vamos a ver el siguiente circuito combinacional estándar. En este caso vamos a ver todo lo relacionado con los decodificadores. El decodificador, ¿vale? Este circuito básicamente lo que hace es que espera a la entrada un valor en binario y tiene una serie de salidas que va a activar en función de ese valor en binario. Dicho de otra forma, si en la entrada tiene el valor binario 3, lo que hará es activar la salida número 3. Si en la entrada tiene el valor binario 1, activará la, entrada, la salida 1. Si tiene el valor binario 7, la salida 7, y así eh, sucesivamente. El resto de salidas, las que no están activadas, valen 0. Entonces, de todas las salidas, una de ellas valdrá 1 y todas las demás van a valer 0, y valdrá una la que corresponda al valor en binario de la entrada. Por tanto, una vez definido eh, la funcionalidad del circuito, podemos ver que este circuito tiene n entradas de datos, 2 elevado a n salidas, porque con n bits podemos indicar 2 elevado a n valores, 2 elevado a n salidas distintas, y una entrada de enable que nos sirve para activar o no el circuito luego veremos cómo funciona este enable. Pero básicamente entonces lo que tenemos es que si aquí en las entradas de, de datos, en las entradas de, del decodificador, eh, tenemos un valor en binario, por ejemplo el valor 1, 0, el 2, lo que se activa es esta salida de aquí. Esta pasa a valer 1 y el resto valdría 0. Igual que en este ejemplo, pues cualquier otro. ¿Ok? ¿Cómo se representan los decodificadores? Pues con la típica caja que representa un circuito, o con este trapecio, similar al que utilizábamos para los, para los eh, demultiplexores, pero fijaros que se pueden diferenciar entre unos y otros porque el, este no tiene entradas de selección y el demultiplexor solo tenía una entrada, y aquí tenemos eh, varias entradas. ¿vale? Esa, esas dos cuestiones nos ayudarían a diferenciar un trapecio, esta representación, eh, cuando es un decodificador y cuando es un demultiplexor. Pues vamos a ver cómo implementamos un, un decodificador de los más pequeños posibles. El más pequeño sería una entrada de datos, pero lo veía poco interesante, así que os he puesto el de dos entradas, el decodificador de dos entradas. Por tanto, aquí los valores posibles son desde 0 hasta 3, es decir, cuatro valores. Así que tenemos que tener cuatro posibles salidas. Y cada una de las salidas se activará cuando esté el valor en binario de esa salida, que identifica esa salida, como entrada del circuito. Habíamos dicho que también tenía un enable. Este enable funciona que si el enable es 0, todas las salidas son 0. Si el enable es 1, el circuito está activado y se comporta como hemos dicho, ¿okay? Pero si es 0, está desactivado y todas las salidas son 0, ¿vale? Ok, pues como decíamos, tenemos dos entradas, por tanto tenemos 2 elevado a 2, 2 elevado a n, salida, es decir, 4, por tanto, 4 funciones de salida. ¿Estas funciones de salida cuándo valen 1? Pues x0 valdrá 1 únicamente cuando en la entrada tenemos 0,0. 0. x1 valdrá 1 cuando en la entrada tenemos 0 y 1, x2 valdrá 1 cuando en la entrada tenemos el 2, 1,0, y 3 valdrá 3 cuando en la entrada tenemos el valor 3, 1. 1. ¿Ok? ¿Y cuáles son las, las funciones que implementan estas funciones, eh, cuáles son las expresiones que implementan estas funciones que hemos indicado? Pues básicamente una función AND de las variables de entrada negadas o sin negar en función del caso. Por ejemplo aquí es una AND de x1 negado, x0 negado. Aquí lo tenéis. Aquí es una AND de x1 negado, y0 sin negar y así sucesivamente. ¿Vale? Así que sería muy sencillo crear eh, las funciones de salida de un decodificador de mayor tamaño, sería simplemente pues ir poniendo la combinación eh, de las variables de entrada representando el subíndice de la salida correspondiente, que indica para qué valor de entrada se activa esa salida, y solo se activa para uno de los valores, así que la función va a valer solo uno en una de sus combinaciones, cada una de las funciones de salida. ¿okay? Así que, si por ejemplo, si el multiplexor de sol fuese más grande, de, el siguiente más grande, que fuese de 3 bits de, de entrada, de un tamaño 3, ¿cuáles serían las funciones? Pues tendría que ir poniendo los valores de los distintos eh, índices de cada una de las salidas, de cada una de las y, codificados, eh, en, en complementado o no complementado, en función del valor que sea. O sea, el 7 se tiene que activar cuando todas las entradas valen 1, cuando la entrada es 1-1-1, es decir, x2 por x1 por x0, el 6 será x2, x1, x0 negado, el 5 x2, x1 negado, x0, el 4 x2, x1 negado, x0 negado, ¿vale? ¿Veis? Siempre codificando el valor para el cual se activa, el 4 se activa para el 1, 0, 0, entonces x2 sin negar, x1 negado, negado, porque es el 1, 0, 0. Cuando es 1, sin negar. Cuando es 0, negado. El 3, 0, 1, 1. Entonces, x2 negado, x1, x0. El 2 es x2, x1, x0 negado, es 0, 1, 0. Aquí esto sería x2 negado, x1 negado, x0 sin negar. Y el último, pues todos negados porque correspondería a la combinación 0, 0. Así que esto lo podríamos extender para un tamaño de decodificación, de, de decodificador cualquiera, ¿okay? Este tipo de circuitos, los decodificadores, son muy habituales en los sistemas de en los computadores para llevar a cabo el direccionamiento de memoria. Pero bueno, nosotros en particular en nuestra asignatura le vamos a buscar otra funcionalidad, al igual, igual que hicimos con los multiplexores, que los utilizábamos para implementar funciones, pues vamos a utilizar también los decodificadores para implementar funciones. ¿okay? Vamos allá. ¿Cómo pensáis? Os dejo también de nuevo que, que intentéis parar y meditar un poco, de ver, parar el vídeo e intentar meditar cómo se podrían implementar funciones. La pista, de nuevo, es que también vamos a utilizar los minters de la función, ¿vale? Así que, ¿cómo, cómo era la expresión eh, de, en forma canónica de una función? Acordaros y, y mirar a ver si en el circuito hay alguna forma de obtener los distintos minters de una función, ¿vale? Así que si queréis pulsar el, el pausa del vídeo e intentar eh, hacerlo, ¿ok? Si ya lo habéis probado, si ya lo habéis pensado, pues eh, fijaros que lo que tenemos a las salidas no son más que todas las combinaciones de mintens de las entradas. Fijaros que aquí es eh, eh, los dos sin negar, uno negado y el otro sin negar, eh, sin negar negado y los dos negados que corresponden precisamente a todos los minters de una función. Si yo aquí conectase el valor de a y el valor de b en todas estas funciones, yo esto se me traduciría en ab, a negado b, esto en a b negado y esto en a negado b negado, que fijaros que son todos los minters de la función. De, de una función de dos variables. ¿Y qué hacía yo con los mintens? ¿Cómo creaba una función? ¿Cómo representaba la expresión algebraica de una función cuando yo tenía los mintens? Pues cogía todos los casos en los que valía 1 y los operaba con la función or, sumaba todos los mintens que valía 1. Si yo aquí a la salida tengo todos los mintens, me faltaría simplemente poner una puerta or para juntar todos los minters para los que una función concreta vale 1. Vamos a ver un ejemplo. Así que fijaros que si nosotros lo que quisiéramos es... Eh, ...implementar eh, o representar una función lógica correspondiente a esta tabla de verdad con un decodificador, lo primero es saber que necesitamos decodificadores del mismo tamaño, del mismo número de entradas, que el número de variables que tiene la función para poder generar, para poder disponer a la salida de todos los minters de esa función. El siguiente paso sería conectar la variable de más peso a, a x1 y la variable de menos peso a x0, ¿ok? Y de esta forma, al sustituir en las salidas, tendríamos que esto es AB, esto es A negado B, esto es A B negado y esto es A negado B negado. Si os fijáis, son los, corresponden a los cuatro minters de nuestra función. Esto sería el minter 0, el minter 1, el minter 2 y el minter 3. ¿Cómo, tengo, cómo represento la función? Pues con una OR de todos los minters, de todos los valores 1 de la función, que son el minter. El minter 1 y el minter 3. Es decir, conecto esto, conecto esto y conecto esto. Y de esta forma aquí tengo representada la función Y. ¿De acuerdo? Así de sencillo. En este caso no, no, necesitamos que el decodificador sea del mismo, del mismo número de bits de entrada que variables de TN la función y sería tan directo como mirar los casos 1, los casos en los que vale 1 y conectarlos a través de una puerta OR. Al igual que habíamos visto con, en el caso de los eh, multiplexores, en el caso de los decodificadores, también vamos a aprender a cómo escalar los tamaños, es decir, construir uno más, uno más grande con otros más pequeños y, y viceversa. En este, caso, lo que vamos a hacer es, en este primer caso lo que vamos a hacer es el caso más sencillo que es construir un decodificador más pequeño con otro más grande. De, para el caso concreto vamos a intentar construir, utilizando un decodificador de tres entradas de datos, intentar construir uno de dos entradas. Dicho de otra forma, tenemos que hacer que este decodificador funcione como si fuese este de aquí. Realmente la estrategia es muy sencilla, simplemente tenemos que anular una de sus entradas, ponemos esta entrada a cero, si esta entrada vale cero, nunca se van a activar ninguna de las entradas de mayor peso, de las cuatro entradas de mayor peso, es decir, ninguna de las que empieza por 1. Esta sería la 100, 101, 110, 111, ninguna de estas salidas se va a activar porque esta entrada, la x2, vale 0. Por tanto, solo estarían funcionales, solo funcionarían estas cuatro salidas y vendrían controladas por estas dos entradas. Así que habríamos conseguido construir, habríamos conseguido eh, reducir el tamaño de funcionamiento de este decodificador. Okay. Ahora vamos a ver el caso contrario. El caso contrario ya es, necesita un poco más de pensar, necesita elaborar un poco más la, la solución. Vamos a hacerlo también a través de un ejemplo. Imaginaros que nos dicen que lo que queremos es construir un decodificador de tres entradas, es decir, este de aquí, utilizando tantos decodificadores de dos entradas, aquí necesitaremos más de uno, no nos bastará solo uno, pues utilizando tantos circuitos de, como queramos, de este tipo, de dos entradas, decodificadores de dos entradas, ¿vale? Al igual que antes, os invito un poco a pausar el vídeo e intentar reflexionar cómo podríais eh, implementarlo, cómo podríais solucionar este problema. Os invito tanto ahora como después de la siguiente diapositiva que nos sirve un poco de, de pista. La pista que os voy a dar es básicamente la misma que os di con el caso del multiplexor y es que tenemos que intentar hacer el problema más pequeño, dado que... Eh, tenemos que usar eh, decodificadores más pequeños, pues el problema tendremos que hacerlo más pequeño y después intentar integrarlo, juntarlo todo. ¿okay? Es, de nuevo, la técnica de y en ceras. Fijaros, nos decían de construir un decodificador de tres entradas de datos. Esta sería la tabla de verdad de un decodificador de tres entradas, pero solo podemos utilizar decodificadores de dos entradas de datos. Si os fijáis, en esta tabla de verdad, esta región de aquí sería una región que correspondería al comportamiento de un decodificador de dos entradas de datos. Y esta región de aquí también sería una región que de nuevo correspondería a un decodificador de dos entradas de datos. ¿A cuáles en particular? Pues en ambos casos corresponderían a la B y la C la B y la C serían, en ambos casos, uh, decodificadores de, uh, de dos entradas de datos. Y parece que lo único que nos faltaría, entonces podríamos juntar dos decodificadores y hacer que uno trabajase para esta zona y otro para esta zona, y lo único que tendríamos que conseguir es que realmente cuando estamos en alguno de los valores que empieza por cero, en los que la a es cero, el decodificador rojo, el de los más significativos, siempre fuese cero y el azul fuese cero para los más significativos, fuese cero para los más significativos, para los casos en los que la a vale 1. ¿Eso cómo lo podemos conseguir? Pues recordar que tenemos una entrada de enable, que podemos hacer que un decodificador esté activado, que funcione normalmente, o esté desactivado, es decir, que toda la salida sea cero. Así que este decodificador lo tendremos que desactivar cuando estemos en alguno de estos casos y el rojo tendremos que desactivarlo para alguno de estos casos. Así que ahora os eh, invito a que pauséis el vídeo y volváis a intentar eh, solucionar este problema con esta pista que ya os he dado. Pues como os venía diciendo, vamos a tener dos decodificadores, ¿no? El azul, que tendrá dos entradas de, de datos, x0, x1, y 0, y 1, y 2, y 3, cuatro salidas, y el enable que hemos dicho que sería importante, ¿vale? Y luego vamos a tener el decodificador rojo, que va a ser también... De x0, x1 de dos entradas de datos y 1 y 0 y 3. Y hemos dicho que directamente todas estas salidas iban a ser las funciones, las ocho funciones de salida de mi decodificador más grande, es decir, I, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, las etiquetaremos como prima para indicar que son del decodificador más grande, ok, del rojo no había puesto ni el igual. y en ambos casos voy a conectar como entradas los bits menos significativos del decodificador más grande, es decir, x0' x1' x0' x1', ¿vale? Y así tendríamos implementado aquellas dos zonas, estas dos zonas que decíamos que que correspondían a decodificadores más pequeños. Pero ahora tenemos un problema. Tenemos el problema de que tenemos que activar a cero toda esta región y toda esta región. ¿Por qué? Porque si no, imaginaros, si yo tengo la entrada 001, si tengo la entrada 001, lo deseable es que solo se activara esta salida de aquí. Pero de la forma que lo tengo montado, se está activando esta de aquí, pero también se está activando esta de aquí. Porque fijaros que esto sería 0. 1, se activaría la salida 1 y esta también estaría activa. Como empieza por 0, yo lo que quiero es activar esta, quedarme con esta y desactivar esta. Habíamos dicho que esto lo podíamos hacer con el, con, con, con el enable. Por tanto, cuando valga 0, lo que tengo que hacer es activar esta. Por tanto, si A vale 0, la nego para que valga 1 y activo este enable. Si la A vale 0, directamente desactivo este otro decodificador. Así que de esta forma, fijaros, como la A vale cero, este enable está activo, el del decodificador azul y el del decodificador rojo está desactivado, vale cero. Así que esta señal ya no se activaría, sería cero y ya estaría funcionando como un decodificador de de, 8, de 3 bits de entrada y 4 eh, bits de 8 eh, bits de, de salida, perdón. Esto sería X, x2, eh? x2'. Perdonad el, el error porque sería el bit más significativo del decodificador, x2'. Ok, fijaros también funcionaría activando el caso contrario para el caso del 101. En el caso del 101, internamente se volverían a activar estos dos, pero con el enable seríamos capaces de desactivar el decodificador azul, esto valdría 1, se activaría este decodificador y la señal que estaría activada a la, se a la salida sería esta de aquí. ¿Okay? Ya como último deciros que mmm, aquí si nos ponemos estrictos esta puerta OR, NOT, perdón, no la deberíamos ni siquiera permitir usar. Y debería usarse mediante un decodificador. Os voy a dejar esto eh, abierto, planteado. ¿vale? Se podría sustituir esta puerta OR, esta puerta NOT perdón, por un decodificador. De hecho, en según los casos que nos pidan, voy a, poder, a necesitar cuatro decodificadores. Y para activar y desactivar los decodificadores, en lugar de tener el, el bit más significativo negado o sin negar, tendré los dos bits más significativos con puertas AND, que para cada una de sus posibles combinaciones activarán o desactivarán alguno de esos decodificadores. Sería, por ejemplo, el caso de querer crear un decodificador de cuatro entradas de datos con decodificadores de dos entradas de datos. Os planteo, os dejo, que lo, que lo realicéis, y en ese caso, de nuevo, necesitaríamos un eh, decodificador adicional para ir activando o desactivando los enables. Igual que podemos usar un decodificador adicional en este caso para activar o desactivar este enable y este enable. Básicamente lo que necesitaríamos sería un decodificador en el que tenemos x0, x1 y 0 y 1 y 2 y 3, ¿vale? Si aquí conectamos un 0 y aquí conectamos X2', lo que tengo aquí en esta primera salida es X2' negado y lo que tengo aquí es X2' sin negar. Estas salidas podrían ser las que van directamente a los, a los Enables y de esta forma me ahorraría tener esta puerta de negación, ¿ok? Bueno, y por mi parte, ya está. Esto era todo lo que os quería contar sobre decodificadores. Así que muchas gracias y hasta el próximo vídeo.